En cuatro fases esenciales: fase uno, los primeros que se requerirían eran Era para dónde continúas, que compañero. para dónde continúa es para arriba disculpe para dónde continúa la exposición eh, va a visitar todas las eh? sí. sí bueno ahí tengo salas la entrada ah. de ese lado y subiendo las escaleras a esta altura en medio hay más salas sí, gracias sí. para estar de Si la otro lado, la Es que como ya, ya tiene un. Es que como es que como un buen tiempo que ya no vengo por aquí. Gracias. <risa> primera vez. Buenos días. Buenos días. La publicación en 1808 del ensayo político sobre... Reino de la Nueva España de Alexander von de Humboldt 1769, 1769 1850 Marcó el inicio de la confirmación de la imagen de América en Europa Antes de él el paisaje americano era maría eran caracteres simbólicos al debido de vida desconocimiento que prevalecía sobre las tierras salvajes y exóticas de América de Humboldt. Nacimiento que re, pre, prevalecería sobre las tierras salvajes y exóticas de América de Humboldt alentó a los artistas la exp, exp, a explorar, a estudiarla y a representarla. Una vez que terminó la guerra de independencia en 1821, y los puertos fueron abiertos al libre tránsito. Arribaron México, México artistas, provenientes de las diversas partes de Europa y América. Los artistas viajaron, viajaron, buscaron representar a aquellos que hacían lo único respecto a, los, a, los demás, a las demás naciones. Hoy realizó estudios sobre la economía del paisaje, la cual... Consta de los trajes típicos, los oficios, las costumbres de los habitantes y arquitectura de la flora, fauna, el clima, la calidad, de la atmósfera, la altitud y la configuración lugar de esta manera se buscó crear paisaje a partir de científico y los sentimientos que evoca la observación directa del natural finalmente. De y no. Quizá accesible. al último del recorrido serán fotos Yeah. Esta es una gran obra de, de arte de Felipe Valtero, bueno, digo Valero. Arredo por el Museo de San Carlos, es increíble. Es que esa sala está cerrada. Buenos días. ¿Estás? Autor no identificados en la obispo con escenas mil cuatrocientos. Cristo, varón de Dolores, creado por Nicolás Forment, 1435-1486, autor no identificado, padres captados, capa, Capadacios, San Basilio de Sa de Sacerón, San Juan Cris, sótomo y San Gregorio. San Oreo nace en anciano, movimiento. Pedro. Que la adoración de los Reyes Magos finales del siglo XVI. Ah, no, quince. Hechos de óleo sobre tabla. Otro, Martín de Bernat, Martirio de San Blas, sea 1480-1490, óleo sobre tabla, la famosa santa inquisición. Maestros de la sílaba, Tiburtina Resurrección de la Carlos de París, Lucas de Kraeme, Lucas Kraenech el Viajero, autor no identificado, autor no identificado. ¿Qué es el colección de MNS? se parece a Rasputin se parece a Rasputin Espérenme. Un lugar adecuado para visitar en las próximas vacaciones en el Museo Nacional de San Carlos, Juan Forti, Vaco, mil Que dice Viajes Indiciáticos. Durante su primera visita a Europa en 1939, nuestro autor redactó un diario de viaje en el cual ya se, de, ya se dejan ver sus intereses para la estatuaria antigua y el reconocimiento y crítica que hizo a los estudios neoclásicos de Winkler Man el, esta, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Le tomó por sorpresa en París, en septiembre del mismo año, desde donde salió huyendo vía Lisboa para embarcarse de regreso a México. Luego de una pesquicia incansable para los museos de Europa y los Estados Unidos, en 1964 el doctor de la masa recibió una beca de la República Federal Alemana para terminar su libro y seguir el mismo itinerario, viaje que había hecho Mar Marguerite Jouserman por Italia, Grecia y Egipto. Para escribir sus memorias de Adriano, así, al seguir las huellas de la escritura belga-francesa, llegó hasta las ruinas griegas de Delfos, tal como vemos en estas fotografías en la ciudad de Apolo, ombligo del mundo, de los panteones de peregrinación más sagrados para los antiguos. Entre sus santuarios y oráculos, Antino tuvo allí un culto excepcional desde mediados del siglo II después de Cristo, una excavación realista. En julio de 1893 había sacado a la luz una de las estructuras del Efebo más más enigmáticas y veneradas y de un alto valor estético, sobre todo por el rostro, sereno y apegado, no por consualidad a la perfección de los modelos griegos que tanto aparecía en la cultura de Argentina. Y ese me imagino que es el mapa de los viajes que siguió Esta paleta es de Anderson, del fotógrafo Anderson. Antino con el caballo, Sea 1890, Reproducción Contemporánea, Antigua Academia de San Carlos, Facultad de Artes y Diseños de la Unidad. Francisco de la Masa, 1961. La última forma, una frase de Francisco de la Masa es... La última forma de edificación, la definitiva, como fijación y centro ultra. Mandano fue convertido a Antino en una estrella por mandato de Adriano. Este hecho rebusqueció la divisación antinoica y explicase su difusión y permanecería no solo como capricho imperial, sino como un milagro. Francisco de la Massa, 1960. Hay Otra las horas de arte este de Francisco A ver ve. A ver el amor a los efebos es tan antiguo como el mundo. ¿Acaso la patria de Corindon dice, Alfonso Reyes, sea Nandertal, que fue el primer dios enamorado de, de un príncipe humano de Zeus o Poseidón? El primero parece ser aquel sólido. Solicito, oh, o solicito, solicito, pero de Zeus, la cuyo nombre en oídos griegos significa el delicioso tejido. Un día, el gran dios con Miranda de Águila lo vio en un monte cerca de Troya. Era una joven pastor, admirable hermoso, que decidió raptarlo para que fuera su escanciador y al cabo resultó el príncipe troyano dice eurípides o lo que duerme con el dios francisco de la masa 1968 Charles Simon Berder, mil. Disculpe, tengo una pregunta acá, de lo hay la dar. Gracias. Dice vidas, vida, vidas Dice vidas paralelas y lectores afines. ¿Y ahora qué tiene que ver la cerveza en mi mierda Leandro, una foto ¿eh? digo, una pintura de Leandro. Isa Aguirre, que es el que muestra el rey Felipe IV, no, Felipe IV, sea 1905, clase sobre la óleo sobre tela, Museo Nacional de San Carlos en Val. No, ¿Qué es Carlos IV? ¿No? Y creo que sí ese es Carlos Ward. Foquinteros, la bomba atómica, el último que avisó en 1959, lo que es esta, colección academia de artes wow. Luis Arenal el soldado 1944 o sea de la segunda guerra mundial propaganda de guerra 1938 o sea un año antes de que diera inicio la guerra la guerra De artes, dos mujeres no identificadas haciendo las últimas diligencias en el en el, para salir de Ucrania, 2022. Reciente. Rudolf con Unas ruinas de la guerra. Edificio, Edificio contiguo a la torre de televisión. En fin, que no sale su que no se alcanza. Son los la Ya, ya, Es como que ¿Qué? qué? Leopoldo Méndez. solo las que dicen. Desde el tiempo presente, la guerra en el siglo. Esta visita en el Museo de San Carlos es genial. Gracias, Tengo ganas de pasar a hacer. Qué palomita. Cabeza de hombres y globules. momento de las fotos más por el momento nos vemos en un siguiente vídeo